Hola gente de Youtube estamos acá en un nuevo video para el canal y en este video estamos acá con un invitado especial que saluda se llama Joaquín Hola Hola Joaquín Fernández, ya se Hola. lo conoce jugar eh. buenas partidas Si, sí, sacámonos unas buenas partidas sí, y les recomiendo que se suscriban a su canal que tiene un buen futuro subiendo videos de, de Minecraft, acá jugando SkyWars Pero bueno, vamos con las partidas de Bedwars. empecemos bueno gente, acá estamos en la partida y pues espero que nos vaya bien y que no nos salga mucho fake porque saben que yo me enojo mucho y soy alto tóxico. He <ríe> <ríe> ¿eh? Bueno, la menoría de veces no. La mayoría o sea, la de mayoría mis con mis amigos no, pero con, con otros tipos me valen una pia Joder, no arre. Dale, tú puedes dejar la cama mientras yo voy a los tipos de estos del centro que me la hacen Voy a poner con madridita y después los no, acabamos así, con ¿por una ¿Por qué tenían los, pues tenían los chunks a o Por sea, eso los chunks a 40 ¿Te diste cuenta que yo por mi canal nunca he grabado web web? Sí, nunca he grabado Bedwars, pero ya, gra ya hay un video grabado, creo. Y ya se va a grabar, y lo vamos a subir. Pero bueno, ya, Oye, yo loco, estoy yendo, un poquito de... yendo al centro, full, centro, y más hacemos hay unos verdes, acá matándome. Eh, pero yo me lo mato todos porque soy el tremendo proazo de la vida. ¿verdad? Oye, loco, yo le creí al tío lo... a ¡Lucas! ¡Lucas de Pin! ¡No! ¡Me mató! ¡What the fuck! No ¿Cómo me mató ese men con el ese pin? Eh.. Dale. Fernández, Dale. Ay, si no, Me sale más. Fernández, más Fernández, no, no. ¿Cuál? no eso es vas cuánto. a 500 de pin. Pero ya bueno, normal. <risa> ¡No! ¡Me tiró! ¡Me tiró! No, nah, me caí. Dale. No, igual me caí. ¿Ya? No, no, puro ti, ¡No, pues, no mata! Mira, ¡Nos mato! Bueno, la gente acá en un universo es una tremenda hija de pu... O sea, la gente del universo es rata. O sea, acá, ahí pueden ver la demostración de los ratas y se joden la vida. ¿ahora? ¿vale? ya sí, tengo un cuerpo de esmeralda que nos va a servir para proteger, nuestra, para proteger nuestra cama imaginaria. Sí, sí, sí, sí. sí. Ok. Yo tengo ocho esmeraldas que la voy a usar para, para el... comprarme cuestiones de esta eh, armada de diamantito. No tengo, En el equipo tenéis que proteger la cama imaginaria. Es que ve. Es Hay que le voy a ir a los tipos me Empecé a cambiar de momento. Después nos matan. Me está siguiendo el bro. Me está siguiendo el bro. ¿El qué? El tipo, el amarillo, me está siguiendo. Dime que está ahí en la base men No lo no estoy. Creo que estoy muerto. Eh, ya voy, ya voy, ya ¿Alto? voy. Ellos eh, no, ya yo, te, te, yo voy a ir a los rosas por jodernos la base. Ah, no, se murieron ya los rosas. <risa> Oye, los, tipo, los tipos, los tipos, los blancos sabían cuando parece que los blancos se les salió el internet porque no había tenido la gama activa, pero no se la pudo romper como, como se conectaron o capaz que. No, pues segunda! ¿Hay, ¿Hay cositas de plantación? Sí, Kripix. Ah, pero es de medio, de madera. está yendo en el medio. Ten cuidado que ya se. Bueno, mato. Molita, te dema. ¡Vamos! vámosle, ¡Vamos! No, no, ¿qué? Ahí está Llegamos ahora ¿Qué loco? para maldito, ven para acá No, loco, estoy el no, me deja pegarle ¿Qué? Te mató! ¿Qué? Te mato, más. yo puse una de la cara Mira cuando te Ay, loco, voy muy bien. Hasta tu cabeza ni la tu cabeza y todavía no me te... ¿Qué? Te vendo el lagazo. Voy muy bien, loco. Pero no, yo tengo que yo estoy acá. Tío, otra suya, yo no se sé dan cuenta. No... Y mira su amigo, el porosito, que ni siquiera me gana todito. Ahí está. Ah, Loco voy muy ping. <ríe> Yo te dije, mira, vaya 1116 de pin. Nah, Niño mames. <ríe> ¿Qué dice? lo tío botan ahí de tóxicos. <ríe> ah, se te bajó el pin, sí. Ya dale, ahorita que me bajó el pin, sí. <ríe> Ver, los tarde. No, ¡Te no, viene, te no. viene, te viene! ¿Me mata? ¡No! Ah, es la partida más corta que he jugado nunca. <risa> sí, sí, sí. Bueno, gente, acá estamos en la segunda partida y esperemos que esta sí la ganemos porque tenemos que ganarla porque somos unos proazos arre. Es <risa> que tenemos que ganarla por la vida de Dios, por la vida de Jesús, arre. Ya tú botees la cama, yo voy a ir, la voy a ir a, to, a los otros mens. A los blancos creo que... Anda para Anda para... Me son. caí. Me caí. Yo cubro la cama. Me caí, hijo que soy. Voy al si vinieras conmigo sería mejor. Eh, tenéis bloques? Ven, ven, ven, ven, ven. Voy a comprar. No, nah, voy a ir no, oh, a No, no, no, no, ¿Qué hablas? ¿Vas a 300 de pin? Eso es bueno. Hay personas que van a hacer 300 de pin todos los ¿Eh? días y si tú te quejas. los bloques? Ah, no, están aquí tirados. Ya bueno... No sé <risa> lo voy ¡Ay, no, puedo, ¡Me lo robaba! se <risa> <yo también. ¿Qué? ríe> no, me, <risa> ¡Me lo robaban! lo robaban! ¡Me lo un ¡Me lo ¡Me lo ¡Me lo robaban! ¡Me <risa> lo lo lo lo voy a lo lo en, blanco y en el Partida. Esta partida y acabó para ti. No, Ay, está Queda, bien. Está el otro tipo. Está el otro tipo. Está con el otro tipo. Me con el tipo. Está con se tipo. Está con Lo otro Lo matamos, Eh, el otro tipo. que con bueno, tampoco tenían cosas tan buenas, pero igual, ¿Cómo que, como para bueno, empezar la partida estamos bien, porque la verdad la partida va a empezar muy bien y además la empezamos muy bien, porque no... ¡Loco! ¡Loco! ¡Me encanta, muy guau! ¡Me dejaste loco guau! ¡Loco! No, el centro? Sí, sí, ya voy, espérame. A mí, tío, que tengo que comprarme cosas, tío. Yo no, voy, bien, a ver, yo voy a Voy al medio para conseguir ¿sí? Oxy. Ojalá que esta partida no sea tan larga porque no quiero que el video dure 15 minutos. Eh, pero. Mejor? Sí, la voy a tratar de hacer rápida, eh. La voy a hacer, hacer corta. Colta, hijo de rupi. Hijo corta. No, el otro tipo ya vinieron. Eh, los rojos voy a ir, voy, voy a ir a ver. Eh, hay ¡Ay, parada. muy pin! ¡Ay, muy pin! ¡Ay, un rojo me cae, que me lo mato! Oh, no, no, no, no, no, no, no, rojito, rojito, yo necesito tus cositas, así que por favor ven para acá. Ojo, medio hora para interactuar con las cuestiones, te lo juro, voy muy fin. Pero cuando sin el pan así que voy a jugar medio manco. No, no, no, no, no, no. Necesito las cosas de este medio. no <ríe> Se cayó al vacío, me tiró las enmeraldas, así que me las jodí. Me la jolió, men. Una trata. Yo tengo ah, un acá. azulito que lo voy a matar, ¿no? Un bueno, y lo hizo bien. bien porque, total, igual ha tiro para que yo no lo saca ahora que tenía pero como 16. 16. Bueno, bueno. Pues, ¿Quién ha azul? ¡Azul! ¡Deja de huir, men! Voy a ver si le puedo romper a los azules. Ahí andan con alcon A lo mejor me voy. No, me caí, me caí, caí, me caí. Sí, no estoy en la base por si acaso. Yo no, sí estoy. Oh, que me mataron los deja cuatro de día, lo dejaba 4. de día. Loco, y tenía cuatro miras. <ríe> lo voy a matar, eh. Te voy a matar. Muy mal tus Steve. ¡No, loco! ¡Cabre el lado! miren el lax se domina miren que nos rompe la cámara el lax no se puede dominar sí, todo, el lax se puede dominar miren. O sea, que tú no solamente o sea, que tú no sabes hacerlo no solamente que tú no sabes hacerlo miren que maldito a mi me lo el lax loco como que lo domine <risa> me que matarlo, ¿eh? ¡Tenemos que matarlo, <risa> ¡Tenemos te no que, que matarlo! ¡Ja, Tenemos que con el amarillo! que es un lata. Mira que los <risa> un, un, un, un par de de locos? Un... No, unos cinco... Unos cinco mil blocos. ¡No! ¡Quédate, ¿Te quédate ¡Yo me voy con él! Se batiste de la fugida. Tardó media hora para que me traba. ¡Media hora, loco! ¡Que me a seguirme haciendo el tau! Se cae. ¡A lo ¿A ¡Más pronto, Ping ¡Vaya 600 de pibe! ¡Me dio 300 y ahora me vaya 600! Tremendo Casi no, no, no, no puedo jugar, no ¿eh? <ríe> Pero se domina Hay que yo a los demás así con espadita de madera, me, me vale a mí Ah, en la marido había una marido más, por eso estaba subiendo tanto, porque no queríamos que lo... No, en la marido no quería que lo matáramos, porque como quedaba uno solo y no tenía cama Lo le maté. De más, ¿sabes? No, ese rojo es caro. que no se va, no loco, el Pobre dinero. Pobre no, no, no, no, ¡Ay! no, no, los no, no, no, no, no, no, mis palitas a la que te lo creo a rabia que no me dio un mal muere muere deja pegarle a no ir así la sede imaginaria ir así el vete y no se de tirado su equipo dios mío. esta este loco que rabia a cuánto ping voy ahora no sé, no quiero mirar porque si no me no voy a enojar Mira. ¡Ay, no! a 800! 800! 800. a ah, 900! ¡900! Sí. ¡Ay, ¡Ay, ¡Ay, ¡Ay, ¡Ay, ya me vienen a matar! Le voy a ir a los, a los tipos estos Ah, las... loco. mejor ¡Alojón! <ríe> Como te mejor porque si no, no te, va, te vas a morir siempre Sí, sí, soy swing soy... <ríe> Lo admite el mismo Bueno, mejor porque lo no te, no te lo quería decir No mames ya saben, puedo ver cómo decirlo ah, ¡Eres no, noob no, porque tú eres vivo. noob de los ¿Algo? noob noob! Ah, no, loco, me voy a salir. ¿En serio? No. No te salí ah, porque loco. voy a joder todo el video. Bueno, al menos te bajo a 500 No, no, me vas a salir, loco. Te subí a 2000. Aquí me vas a bajar. Te subí a 2000. No, chao, chao. No, no. Me mata, no, me mata, me mata, me mata, me mata. Ah, no, ¡Ah, no! Oye. Eh. ¡Ah, loco, no! Ok, es que ni siquiera me puedo mover, no me puedo mover, loco. Bueno, me lo maté, es que soy buenísimo No, no. Después me voy a la base, vuelvo a la base porque si no me van a morir. Voy a morir con todas estas cuestiones que tengo. Tengo 12 hermanas Gente. Se ha ido. Se ha ido. <ríe> se fue. A ver, lo voy a llamar. No, a ver, espérame, espérame. ¿Qué te pasó? min? bien ¿Hola? LOL Te fuiste Lo bueno gente, espero que les haya gustado este video Suscribanse, denle like y, y pues nada más que decir Yo me veo hoy Y pues bueno, nos vemos ¡Chau!